Y esa chica bailando la, vi, bailando la vi Y ese cuerpo se refugio en mi Ya ahora en un café, quiero llevarla a usted A un lugar especial En mi coche que la quiero llevar a un lugar que a usted le va a encantar. Mira esos deseos, tú que puedes desear estar conmigo, baby y con nadie más. Mira esos deseos, mami, ay de verdad, mamacita, como tú no hay otra más y yo quiero oh, estar contigo. Y ahora, ven, nunca te quiero llevarla o a usted a un Eso deseo que te quiero dar, me gustaría estar contigo y con nadie más, te juraría amor eterno yo para ti, princesa. Quiero que seas para mí y darte lo mejor, lo mejor de mí será llevarte a la luna, baby. Y después denudarte completa en la cama haciendo lo conceptos. A usted le encantará Baby, conmigo Esto es lo mío Si tú sabes que te quiero llevar A un lugar especial Pa' que zumba, rompe la rumba Que estás bien buena y no te confunda, Que estamos lo duro en esta fiesta más dura Y tú sabes que no me salgo de la rumba Y pa' que estrene lo mejor ya viene Está saliendo pegando con su BM, hoy nos vamos y desno tiramos, y nos lucimos poco a poco con el bajo. Tú sabes que la música no domina, el compás de la lírica fina. Tú sabes que esto es lo mismo, lírica fina, el bar del combo que no más domina. Después de esto nos fuimos, fuimos pa' encima. Y vamos a romper, vamos a darle a toda la nena del sex. Y doby baby y los fan conociendo en este nivel. Yo soy Fronta, RF, Almer déjate de mi padeces, todo siempre para todos ustedes en todo el segundo nivel. Sé que uno sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero para el intento luchar por lo que uno quiere.